Bueno, los resultados de su exámenes salieron fantásticos. Absolutamente sano, saludable. ni una pifia. Maravilloso. Eso sí, encontré un detallito. ¿Qué detallito? No es nada malo, ¿ah? ¿eh? No se asuste. No es algo médicamente relevante. Es más bien un asunto um, estético. ¿Estético? Sí, mire, el testículo izquierdo está impecable, sano. Buen peso, buena presencia, ¿Mm? buen mozo. Pero el derecho... El derecho se parece a Luis Nieco. ¿Cómo? Lo mismo me pregunto yo. Es una anomalía en extremo curiosa. Se han visto casos similares en el pasado, pero con otro referente. Juan Pablo II, Andrés Chadwick, o el más común, Julio Martín. Pero Luis Nieco, en mis 30 años... Años ejerciendo mi profesión, jamás había visto algo así. Chucha... ¿Y, ¿Y se puede hacer algo? O sea, como le digo, no es algo que afecte a su salud. Usted va a vivir una vida perfectamente normal. Solo tendrá que acostumbrarse a llevar un pequeño luñiego en el slip. ¿Y cirugía plástica no se puede? Pues claro, sin, sin problema. Es un procedimiento de rutina prácticamente. Ah, excelente. ¿Y cómo podemos arreglarlo? Bueno, la gente pide harto a otros actores, ¿eh? De mi vicuña Marcos Aror, Zabaleta. Últimamente han llegado varios pidiendo a Mario Orton. Está medio de moda. ¿De moda? Ah, qué simpático eso. Yo quiero. Ya, pues. Agendemos al tiro un Mario Orton testicular. Fantástico. Mario Orton, seguro. Alfredo Castro no quiere. No, no. Mario Orton está... De Perilla Trejo tampoco me, me, quedo con Mario Willy Sambler. Hay un chiste muy bueno con ese Mario Orton me gusta Siempre he querido hacer un Antonio Seger ¿No me enjaría? Es que... Se lo regalo debo el Mario Orton en el derecho y Antonio Seger en el izquierdo Dos por uno ¿Qué le parece? Eh... Ya bueno